Por supuesto que se puede advertir el consorcio porque se configura este ilícito de acuerdo a nuestra norma, el accionar de jueces o fiscales o abogados... En beneficio de un tercero, ya sea con el fin de lucro o un beneficio personal. Con estas declaraciones, la juez tercero anticorrupción, Claudia Castro, presentó una querella contra siete personas vinculados al delito de consorcio de jueces y abogados que habrían favorecido la acción de libertad del abogado Eduardo León, que fue llevada adelante el pasado viernes. En este caso, está latente que se ha emitido una resolución ...en favor del señor Eduardo León y la abogada Zuleika Lanza... ...sin que estos jueces tengan la competencia legal... ...para desarrollar esa audiencia de acción de libertad. Entonces ha existido un beneficio. Entre los abogados denunciados por estas irregularidades... ...se encuentra la abogada de León, Zuleika Lanza recordemos que el pasado viernes se llevó adelante la audiencia de acción de libertad del abogado Eduardo León, acusado de haber golpeado a su ex esposa y su hija él había ido y justamente como es amigo de no solo de, de ellos sino de muchos jueces, entró a saludarlos después de la audiencia, él nunca ha estado ni siquiera en la audiencia entró, saludó ingresó y cuando ingresó hicieron la, la acción directa por parte de la policía ante la denuncia de la doctora Castro él no tiene ninguna vinculación el día que concluyó la audiencia a favor de León abogados y jueces, consumían bebidas alcohólicas dentro del juzgado tercero de sentencia. Estas personas eran cauteladas en horas de la tarde. Sí, el día viernes mismo se ha realizado el examen de alcoholemia y se ha evidenciado que existía un porcentaje de, de alcohol en, en sangre eh, de un 0.6.